Lola también de la fuente. Sí, a ver, esperar un poquito, ¿no? Es? Cualquier cambio o cualquier necesidad que tengas la zona católica y ellos solo los resuelve. resuelven Índico de San Pedro brinda un servicio donde ustedes están ahora acá es una situación experimentando y después tienen forma a ellos distintas agencias de extensión y distintas localidades Nuestro territorio va desde San Nicolás, en el norte hasta Zárate, en la parte sur ¿Qué hay? ¿Qué frutas hay en San Pedro? Claro, claro, claro, claro. Bueno, hay lo principal durazno y naranja. Esos son los principales cultivos de fruta que se hacen en San Pedro. Eh, acá se injertó la ramita de la variedad de la copa que se quiere producir, de la planta que se quiere producir, y se injerta sobre una planta que ya estaba en este lugar y que es la que le va a dar las raíces a la planta. sea, vamos a tener una planta que va a ir al campo, que está formada por dos parte una copa que es de la variedad y una raíz cierto, que es de lo que se llama porta o también se llama pie presentarles lo que es la apicultura ¿Sí? debido a la, al avance de, la, de los cultivos intensivos la apicultura se ha ido desplazando hacia zonas más marginales ¿Ah? en esta zona por ejemplo están más sobre la costa del río, en algunas producciones intensivas y extensivas. Eso se le pone o papel? A esto sí, le podemos poner acerrín, papel, pasto. Lo que tiene que tener es que el humo tiene que ser bien denso y, y fresco. prácticas agrícolas, el cuerpo con los trajes, las vías respiratorias la con la máscara, puede ser media máscara o semi máscara, máscara dedicada a confesión. Karim, este filtro ¿cómo se llama? Para los gases orgánicos. este? Para Y este para el Casi están aprobando, casi están aprobando. Acá tiene que ir las botas. La, el traje siempre tiene que ir por encima de la bota, ¿no? En ese caso no, no tenga ninguna duda. Lo que van a visitar ahora es este, un trabajo que hemos armado en INTA hace un tiempo para que la gente conozca los problemas sanitarios que afectan a los cultivos que atiende la experimental las hortalizas, los frutales, los ornamentales nosotros recibimos muchas consultas eh, todos los días gran parte de los técnicos trabajan en el INTA y la gente nos hace las preguntas que ustedes van a ver reflejadas en este biolaberinto y a su vez nosotros brindarles eh, soluciones que ustedes van a ver a lo largo del recorrido cómo se hace hincapié en evitar el uso abusivo en evitar productos tóxicos, en respetar la fauna benéfica. Esta fruta era tan preciada, ¿sí? como esa verde que está ahí, que está el dibujito, pero es color rosa, ¿sí? Se llama guayaba tropical. Estas frutas se cosechan desde febrero a mayo, ¿sí? acá en nuestro país también. Cuando uno introduce una planta que no es del lugar, muchas veces toma una dimensión que no sabemos. Caen sus semillas y nacen y nacen y nacen. Entonces, en toda la isla de Galápagos está invadida, no saben qué hacer, con la planta de guayabas que no es originaria de siete, ahí. 8 meses de que arrancaron a poner, esas 10 gallinas que yo tenía poniendo, capaz que me ponen seis. Nacen, después de esos 21 días de incubación, nace el pollito, los primeros dos meses nosotros le llamamos el periodo de, de cría. ¿sí? El tercer, cuarto y quinto mes hasta que arranca la postura es el de recría y después de la alimentación va a depender aproximadamente, va a estar poniendo casi un año. Ah, el área en la que nosotros trabajamos no usamos el suelo absolutamente para nada, sino lo que hacemos acá es utilizar elementos distintos al suelo como sustrato, como sostén de las raíces que le brinden condiciones físicas fundamentalmente óptimas para el desarrollo radicular ¿por qué? porque las condiciones químicas se las simulamos nosotros con la solución nutritiva esa solución sí, simula la solución Yeah. you.